Jamboard es una herramienta que consiste en una pizarra virtual esta pizarra virtual nos permite realizar trabajos en equipos en tiempo real lo que podemos hacer con esta pizarra por ejemplo es escribir y dibujar con el lápiz óptico que viene incluido dentro de la pizarra también nos permite buscar en google o buscar dentro de nuestros archivos de computador imágenes que podemos insertar dentro de la pizarra. También nos permite arrastrar y cambiar el tamaño del texto que vamos agregando y de las imágenes que tenemos y que podemos agregar dentro de la pizarra. Eh, también nos permite compartir nuestras pizarras generadas con colaboradores. Tiene la característica de que hasta... 50 personas pueden conectarse y trabajar al mismo tiempo con nuestra pizarra. También las pizarras pueden ser guardadas en formato PDF. Para acceder al Jamboard, lo que tenemos que hacer es poseer una cuenta eh, de Google, una cuenta de correo. En este caso, lo que hacemos es ingresar a nuestra cuenta de correo de Gmail con nuestros datos. Una vez que estamos dentro, nos vamos a las opciones de aplicaciones con que cuenta el Google, presionamos, y nos aparecen las opciones de aplicaciones. Aquí buscamos la aplicación Jamboard que tenemos aquí y lo presionamos. Nos aparece una pantalla inicial donde eh, primeramente tenemos todos, todas aquellas pizarras eh, dig digitales generadas eh, previamente. Todas aquellas pizarras que hemos generado nosotros o todas aquellas pizarras que han sido compartido con nosotros para que trabajemos en ellas como colaboradores. Para iniciar, para la creación de una pizarra, lo que tenemos que hacer es presionar el botón de creación. Ese botón se encuentra aquí debajo a la derecha de esta pantalla inicial. Al llevar encima el mouse, nos aparece la información Nuevo Jam, que va a ser la nueva pizarra. Presionamos. Y con esto se habilita la pizarra para que empecemos a generarla. ¿Qué es lo que tenemos? Esto sería la pantalla inicial o la pantalla de trabajo de nuestro de nuestra pizarra digital. Para comenzar, lo primero que hacemos al momento de generar o crear una pizarra es colocarle un título a nuestra pizarra. Y para colocar ese título tenemos aquí arriba, eh, inicialmente el título que aparece es Jam sin título, pero podemos colocarle nuestro propio título. Para eso hacemos un clic y con eso nos habilita el cuadro. Para cambiar el nombre, le colocamos el nombre que queramos. un nombre que guarde relación con la actividad que estamos realizando, con la actividad que sería la pizarra digital. Una vez colocado el nombre, presionamos el botón Aceptar. Y con esto, ya la pizarra pasa a tomar el nuevo nombre que le agregamos. En caso de querer cambiar el nombre, directamente de vuelta presionamos en este apartado nos aparece, vuelta para cambiar el nombre, le colocamos el nuevo nombre y presionamos aceptar. Lo siguiente es, tenemos las opciones para poder colocar eh, títulos dentro de nuestra pizarra. Nuestra pizarra viene a ser toda esta área blanca que tenemos aquí. Sobre esta pizarra vamos a trabajar... Dentro de esta área blanca podemos agregar los distintos elementos que son eh, los títulos, tenemos los elementos que son de y, eh, notas adhesivas, elementos que son de imágenes que podemos insertar, elementos, aquí tenemos elementos de círculo, cuadrado, también que podemos ir insertando, y el elemento de cuadro de texto que también podemos insertar dentro de, nuestro, de nuestra pizarra. Lo primero va a ser agregar los títulos. Para eso tenemos los, el lápiz, el lápiz óptico de la pizarra que tenemos aquí. En esta opción tenemos lo que son bolígrafos. Al presionarlo queda marcado como para que podamos esto utilizarlo dentro de la pizarra. Si queremos cambiar de opción presionamos aquí la pequeña, el pequeño triángulo dentro del icono y nos aparecen opciones de lápices tenemos rotulador tenemos esto que es subrayador y esto que es pincel al mismo tiempo tenemos los colores que podemos seleccionar para al momento de escribir dentro de la pizarra ejemplo quiero utilizar este rotulador y quiero que sea de color verde entonces seleccionamos aquí el color verde presionamos el círculo verde entonces queda señalado que voy a utilizar el rotulador y que va a ser del color verde. Entonces, esto ya puedo utilizarlo dentro de mi pizarra. Puedo escribir aquí lo que quiera directamente con el mouse. Uno puede ir escribiendo todo lo que quiera aquí dentro de la pizarra. Lo siguiente tenemos la opción para poder borrar esto que escribimos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Imaginen que tenemos que borrar eso que escribimos. Entonces, tenemos el elemento para poder borrar. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos el botón de borrar. Esto viene a ser un botón. Lo presionamos. Con eso se habilita y directamente nos vamos a la pizarra y vamos marcando qué es lo que queremos borrar vuelta con el mouse o con el ratón vamos haciendo clic y vamos moviendo el mouse por el área que queremos eliminar de esta manera hasta borrar en este caso hasta borrarlo todo entonces tenemos para agregar para agregar texto a través de las opciones de lápices disponibles y tenemos la opción para borrar luego tenemos la, lo que sería la opción para agregar eh, figuras dentro de nuestra pizarra, aquí tenemos inicialmente tenemos el círculo al presionarlo, con esto queda seleccionado y al llevar el mouse encima de la pizarra cambia el cursor a esa cruz que están visualizando lo que hacemos aquí es seleccionar, hacer un clic con el mouse para habilitar el círculo y con el, el movimiento del mouse vamos determinando el tamaño. Si queremos más pequeño o más grande, entonces lo vamos moviendo hasta situarlo dentro de la pizarra. Entonces queda el círculo. O también podemos agregar otras formas. Para eso presionamos el pequeño triángulo dentro, en este caso dentro del círculo. Y con eso nos habilita otra forma que tenemos aquí, que es el cuadrado, tenemos triángulo, el, el diamante, aquí el rectángulo redondo y otras opciones que están viendo aquí. Es nada más de estas, seleccionar una de ellas, ejemplo, el triángulo, hacemos un clic, nos vamos a la pizarra, cambia el cursor, allí hacemos un clic y sin soltar el clic del mouse, vamos estirando o achicando hasta el tamaño que queramos. De esta manera. Si queremos eliminar estos elementos que agregamos, para eliminar estos elementos no utilizamos el borrador. Tenemos que utilizar el elemento. Primeramente tenemos que seleccionar el elemento. De esta manera, hacemos un clic sobre el elemento que ha seleccionado y aquí nos aparecen tres botones. Nos permiten duplicar. Si es que queremos generar una copia exacta de ese elemento, nos permite eliminar y nos permite ordenar. Lo que queremos es eliminar, entonces directamente presionamos eliminar y con eso se borra el elemento. Lo mismo hacemos con este elemento círculo. Presionamos presionamos los tres puntos y le damos eliminar. Dentro de, nuestro, de nuestra pizarra que estamos generando, se tiene la posibilidad de generar varias pizarras. Aquí arriba inicialmente tenemos una identificación de en qué pizarra estamos. En este caso nos dice 1 de 1, estamos en la primera pizarra. En el caso de que queramos utilizar más pizarras, entonces directamente presionamos este botón que es crear marco. Al presionar, cambia de, de, de número, nos dice 2 de 2, quiere decir que estamos con dos pizarras y estamos en la ubicación 2. Queremos generar una tercera, presionamos crear marco y se genera la tercera. Entonces, ya estamos en la pizarra 3, 3. Tenemos creadas tres pizarras. Queremos volver a la primera pizarra, para eso presionamos el botón de marco anterior. uno volvemos a la 2, otra, volvemos a la tres En este caso nos dice que es 1 de 3. Nos está indicando claramente que estamos en la primera, en la primera pizarra, en el primer marco de tres pizarras o marcos. Si va, presionamos siguiente marco, estamos en la segunda de tres. Nos posicionamos en la primera. También tenemos la posibilidad de añadir notas, notas adhesivas. Es un elemento también de la pizarra que se puede añadir dentro de nuestra pizarra. Para añadirlo nada más que es hacerlo clic. Y con esto se habilita esta ventana para poder generar una nota. En esta, en esta pequeña ventana tenemos las posibilidades de seleccionar qué color va a tener esa nota adhesiva. Aquí tenemos una serie de colores. Si es que no va a tener color, entonces seleccionamos esta opción. Tenemos la, la, el cuadro donde vamos a agregar el texto para poder añadir o sea, el texto que se va a observar dentro de la nota adhesiva y luego tenemos el botón que es para guardar o para cancelar. Escribimos algo relacionado a la nota adhesiva. Podemos cambiar el color. Como dijimos, seleccionamos uno de ellos. Ejemplo, este color. Entonces, la nota adhesiva va a tomar este color. Y para, guarda, para, generar, para guardar esto, presionamos guardar. Entonces, esta nota adhesiva va a quedar registrada. Aquí va a la, dentro de la pizarra. Queremos generar, en el caso de que queramos generar otra nota adhesiva, hacemos lo mismo. Escribimos el texto y seleccionamos el color que queramos o continuamos con el mismo color y presionamos guardar. En el caso de que no queramos agregar más eh, notas adhesivas, directamente presionamos el botón cancelar. Entonces, con eso salimos de las opciones para poder crear la nota adhesiva. Entonces, dentro de nuestra pizarra podemos observar que tenemos una nota adhesiva creada. Esto podemos moverlo al lugar donde queramos o podemos eliminarlo a través de estos tres puntos. Tenemos la opción aquí podemos duplicar y podemos editar. En el caso de que, por ejemplo, hayamos escrito mal el texto, entonces presionamos editar y de vuelta volvemos a esta área para modificar lo que inicialmente agregamos como texto. Y luego presionamos guardar y de vuelta volvemos a la pizarra. Y para eliminar este elemento, presionamos aquí en seleccionar, presionamos sobre el elemento, el elemento que es la nota adhesiva y los tres puntos y le damos eliminar. También tenemos la posibilidad de dentro de la pizarra poder añadir imágenes a través de este botón que vemos aquí, que es el botón añadir imagen. Para añadir una imagen, entonces presionamos sobre el botón y vamos a tener una serie de posibilidades para poder agregar o añadir una imagen dentro de la pizarra. La primera es subir, que es presionar el botón examinar y empezamos a buscar la imagen y la imagen tiene que estar dentro de nuestro computador. La segunda opción es por URL. Si conocemos la dirección o URL de la imagen, entonces directamente esa dirección pegamos dentro de nuestra área, de esta área que están viendo aquí. Entonces se pega. Y se presiona insertar imagen. La tercera opción, que es cámara, lo que hace es, si es que nuestro computador tiene una cámara activada, entonces eh, nos permite tomar una foto de, de lo que se esté observando en ese momento de, en la cámara del computador, entonces eso se alza como imagen. Se toma la foto a través del botón, capturar y luego se presiona insertar. Búsqueda de imágenes por Google. Esto nos permite poder buscar distintas imágenes a través del navegador de Google. Aquí nos aparece el área para buscar en la imagen. Colocamos el tema, por ejemplo, un tema de esta manera, y presionamos el botón de búsqueda. Y nos despliega todas las imágenes relacionadas al tema que buscamos. Presionamos la X para salir de aquí. De vuelta, presiono el botón de imágenes para ver las otras opciones. Google Drive. Esto lo que hace es ingresar a mis archivos que tengo en mi Google Drive y poder buscar un elemento de imagen allí. Entonces, si es que dentro de mi Google tengo imágenes, entonces puedo seleccionar de mi Google Drive, puedo estirar de mi Google Drive esa imagen. Google Foto también. Con la aplicación Google Foto puede ser que tenga guardadas fotos eh, dentro de mi aplicación. Entonces, lo que puedo hacer es estirar directamente las imágenes o fotos de mi aplicación. ¿Cómo utilizaríamos la opción? Subir de esta manera. ¿Cómo alzaríamos un archivo de imagen que ya está en nuestro computador? Entonces, nos posicionamos en esta primera opción, presionamos Subir, presionamos Examinar. Aquí nos aparece la, la, la ventana del computador y buscamos la imagen que deseamos. En este caso, yo sé que mi imagen está en mi escritorio y que la imagen que quiero se llama, voy a buscar bien, Mapa del Paraguay. Entonces, esto voy a buscar, Examinar. Y busco mapa del Paraguay. Tengo aquí, selecciono y le doy abrir. Eso se va a cargar a mi, a mi Google y se va a generar, se va a cargar y generar dentro de la pizarra. Se va a empezar a observar dentro de la pizarra de esta manera. Entonces, esta es una opción para poder cargar una imagen. Aquí voy a eliminar esto a través de estos tres botones y presionamos eliminar. Vamos a insertar de vuelta, pero con otra opción. Tenemos la opción de búsqueda de imágenes por Google. Presionamos y buscamos aquí. Ponemos un tema y buscamos. Nos aparecen todo, todas las imágenes relacionadas al tema que buscamos. Y seleccionamos una de ellas. Por ejemplo, me gusta una determinada imagen, hago clic sobre esa imagen, me aparece la opción que dice insertar, entonces presiono esa opción y con eso se inserta la imagen dentro de mi pizarra. Entonces, esta es la manera de generar o insertar imágenes dentro de pizarra, ya sea a través de, vamos a eliminar esta imagen, ya sea a través de imágenes que tengamos en el computador. A través de esta opción de subir o imágenes también que pueden ser eh, buscadas en el buscador de Google, imágenes que estén en nuestro Google Drive, imágenes que estén en Google Photo o a través de una cámara o a través de una URL. Si conocemos directamente la dirección o el sitio de esa imagen, la colocamos aquí. Luego tenemos la opción de cuadro de texto que podemos agregar también a nuestra pizarra. Esto lo que nos permite es eh, agregar un cuadro donde se puede agregar un texto. Entonces, dentro, dentro de ese cuadro podemos agregar texto. La manera de utilizarlo es la siguiente. Directamente presionamos sobre el cuadro, nos vamos a nuestra pizarra y hacemos un clic en cualquier área de nuestra pizarra. Y ya nos habilita para escribir el texto que queramos, por ejemplo de esta manera, entonces escribimos un texto y a este texto que generamos lo seleccionamos y tenemos las opciones para poder darle formato en cuanto a, podemos darle formato en cuanto al tipo de letra que sería el tamaño también, el tamaño de letra, aquí tenemos el, el color que podemos darle el tipo de color y también tenemos las opciones de alineación que podemos utilizar. Y esto podemos eliminar. Hacemos un clic sobre los tres puntos y presionamos eliminar. Entonces, vamos a generar un pequeño ejercicio o una actividad donde la idea es que los participantes puedan interactuar con esta actividad. Entonces, ya tenemos el título que es esto que ven aquí. Entonces, vamos a generar una actividad relacionada con esto. Para eso, vamos a utilizar la herramienta que es cuadro de texto. Hacemos un clic y vamos a posicionarnos arriba de nuestra pizarra y vamos a escribir un pequeño título allí. Vamos agregando el texto. Esto podemos agrandar nuestro cuadro de texto de esta manera. Podemos moverlo al lugar que queramos y podemos darle el formato que queramos. presionamos el botón y presionamos editar. Entonces, con eso entramos dentro para poder hacer previamente la selección y poder cambiar el formato del texto. A través del tipo de letra podemos darle este tamaño o este tamaño. Podemos disminuir el tamaño de esta manera y podemos darle un color así. Vamos ubicando, luego presionamos para ir ubicando al sitio que queramos dentro de nuestra pizarra. Entonces, ya tenemos un título dentro de nuestra pizarra. Ahora vamos a insertar una imagen, en este caso sobre el tema. Entonces, esa imagen está en mi computador. Entonces, presionamos el botón de imagen. Presionamos, estamos en la opción subir, entonces presionamos examinar. Y buscamos la imagen. Una vez situado la imagen, presionamos sobre la imagen. Y presionamos el botón abrir. Con esto, directamente la imagen ya se carga dentro de mi pizarra. Que tenemos ahora podemos esta imagen podemos agrandar o disminuirla al tamaño directamente nos posicionamos en cualquiera de las esquinas hacemos un clic y vamos agrandando al tamaño que queramos podemos agregar textos a través del rotulador en el caso que queramos seleccionamos el tipo de bolígrafo rotulador subrayador y qué tipo de color queremos tenemos también las notas adhesivas que podemos agregar otro elemento también tenemos eh, las formas que podemos agregar y en este caso utilizamos los elementos que son el cuadro de texto para agregar el texto y el elemento de imagen que es para añadir una imagen entonces una vez que tenemos lista en este caso tenemos lista una actividad lo que podemos hacer también es primeramente nos posicionamos en seleccionar tenemos también unas opciones para poder cambiar el el fondo que estamos viendo para nuestra pizarra. Inicialmente tenemos un fondo blanco, pero esto puede ser cambiado a partir de este botón que es cambiar fondo. Nos aparecen unas opciones, tenemos uno, un, un azul que ven aquí o negro, tenemos unas opciones, en este caso de punto, de líneas y tenemos unos cuadros, uno puede seleccionar aquí o nosotros podemos agregar nuestra propia imagen de fondo a partir de este botón tenemos la opción para borrar el, mar, el, mar, el, marco, el marco o la pizarra. Por ejemplo, me voy a posicionar, tengo tres pizarras actualmente, me voy a posicionar en la última y voy a presionar el botón borrar marco. A ver, voy a agregar en la 2. Una opción, a ver si me permite. Lo que hace en este caso es generar, borrar lo que tenemos dentro de nuestra macro. De nuestra marco O sea, dentro de nuestra pizarra. Todo lo que fuimos generando. Vamos a generar, vamos a insertar un triángulo, vamos a insertar un escrito, vamos a insertar un cuadrado. Y queremos borrar todo esto, nos posicionamos primeramente aquí, sobre seleccionar, hacemos un clic y presionamos borrar marco. Entonces, con esto se borra todo lo que uno tenga dentro de la pizarra o marco. En el caso de querer borrar una pizarra o marco, el procedimiento es el siguiente, hacemos clic aquí sobre las barras del macro, se llama así. Y eso nos habilita, nos indica que nos, tenemos tres pizarras. Si queremos eliminar una de ellas, entonces nos vamos sobre esa pizarra y una vez desplegados los tres puntos, hacemos clic y presionamos eliminar. Entonces ahí se va disminuyendo el macro. Queremos dejar en uno, entonces eliminamos este segundo. Presionamos eliminar. Entonces ahora sí estamos en una sola pizarra. Entonces, la actividad sería esto que se está visualizando, realizar un, a través de una imagen, completar de acuerdo a lo que se está solicitando. Entonces, lo que queremos es compartir esto con nuestros participantes. La idea es que nuestros participantes interactúen con nuestra pizarra completando de acuerdo a lo que se le está pidiendo aquí. Entonces, ¿cómo hacemos la opción de compartir cómo compartimos esto con las personas o participantes para eso tenemos este botón aquí que es compartir se presiona y nos aparece en la ventana para compartir nuestra pizarra aquí tenemos opciones para compartir tenemos una que es para añadir a nuestros colaboradores toda persona que añadimos aquí a través del correo electrónico van a quedar como colaboradores de esta pizarra. Van a poder agregar más contenidos a nuestra pizarra. Y tenemos la opción para poder compartir aquí con los participantes, por ejemplo, proveyéndole con esta opción cualquier persona con el enlace. Entonces, lo que hacemos es habilitar la opción cualquier persona con el enlace y luego lo que hacemos es copiar esta dirección. Esta dirección es la que se le facilita al participante, entonces con esta, con esta dirección el participante va a ingresar a nuestra pizarra. Inicialmente tenemos que cualquier persona con el enlace entra a la pizarra y le aparece la opción que es lector. Tenemos dos opciones. En el caso de tener la opción lector, entonces quien ingresa a nuestra pizarra va a poder solamente observar nuestra pizarra. En el caso de colocar la opción editor, entonces ahí sí la persona va a poder realizar. Vamos a presionar el botón hecho. Con esto, entonces, la persona va a poder interactuar con nuestra pizarra. Va a poder, en este caso, va a poder realizar el ejercicio que es un ejercicio de completar. Entonces, imaginemos ahora que yo soy el participante. Entonces, yo participante voy a poder empezar a eh, completar esta pizarra. Entonces yo participante puedo hacer esto, puedo utilizar cuadros, puedo agregar un cuadro, un cuadrado de esta manera y puedo ir indicando aquí de qué trata. En este caso puedo escribir un departamento aquí, puedo señalar, puedo utilizar el, el bolígrafo, puedo seleccionar un color de esta manera. Puedo escribir adentro o puedo utilizar el cuadro de texto para escribir aquí. Estoy escribiendo, voy a disminuir el tamaño. Entonces, yo participante puedo ir completando, puedo ir participando en mi pizarra de esta manera que fuimos compartiendo. Y poder desarrollar, por ejemplo, una actividad que se me esté proponiendo o poder participar como colaborador al momento de crear una actividad. Entonces, resumiendo, esta, esta aplicación o esta herramienta Jamboard es... Es muy útil para generar pizarras digitales que nos permitan que, que esas pizarras puedan ser utilizadas en tiempo real entre varias personas conectadas al mismo tiempo. Tenemos las características que dentro de la pizarra podemos agregar texto a través de bolígrafos que tengamos que podamos seleccionar y podemos escribir dentro de la pizarra. También tenemos las opciones de color o también podemos agregar texto a través del cuadro de texto que tenemos aquí, podemos agregar formas, distintos tipos de formas, círculos, cuadrados, triángulos, entre otras, podemos agregar notas adhesivas, tenemos la opción para agregar imágenes desde distintos medios, ya sea desde nuestro computador, desde la búsqueda de imágenes en Google y otras posibilidades como Google Drive y Google Photos. También esto ofrece la posibilidad de poder descargar nuestras pizarras. Tenemos la opción para poder guardar nuestra pizarra en formato PDF. Para eso, hacemos clic en estos tres puntos y tenemos la opción que dice descargar como PDF. También podemos guardar como, como una imagen, nuestra pizarra como una imagen. Y así. Podemos cambiar el nombre y tenemos la opción de poder eliminar. A medida que vamos agregando, la característica de que es, eh, esto se va guardando es, es automático. A medida que vamos trabajando, esto se va guardando automáticamente, entonces no es necesario que estemos presionando un botón de guardado. Entonces, si queremos salir de, nuestro, de nuestra pizarra, directamente lo cerramos, esto ya se va guardando, entonces no es necesario presionar un botón de guardar.